Estamos en Aro con Pablo Orio, enólogo en Bodegas Muga. Pablo valorará con nosotros la importancia de un adecuado control sanitario para obtener un producto final de máxima calidad. Para nosotros el uso de productos como el que dices, especial centinela, es un, un punto muy importante para mantener desde el principio nuestra, nuestra calidad de los viñedos sana, que siempre es, lo importante es desde el principio evitar que el hongo entre. Y eso sí que productos como el vuestro de Centinela nos permite este trabajo. Tú decides Ascensa porque eres imparable.